El oro que están sacando de Minerva lo están enviando Cabo Verde. Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí lo contamos como primicia. Un gusto verlos, un gusto saludarlos y vamos entonces a iniciar con nuestra primera noticia al día de hoy. Estados Unidos y Rusia a consecuencia del cambio de mando en Washington, donde Donald Trump siempre evitó el mandatario ruso y hasta lo elogió públicamente. A diferencia del presidente electo, que ha sido muy duro con él y tiene objetivos de política exterior que chocarán con los suyos. Recordemos cuando Joe Biden recorrió con la vista el despacho de Vladimir Putin en el Kremlin y sonrió. Y dijo lo siguiente, es increíble lo que puede hacer el capitalismo, ¿no? Qué magnífica oficina, le dijo a quien en ese momento era el primer ministro de Rusia, que respondió riendo. Biden no muy convencido de las probabilidades de éxito de la estrategia de Obama hacia Rusia Se acercó entonces a Putin y le comentó lo siguiente Primer ministro, lo estoy mirando a los ojos y no creo que tenga alma Como buen ruso diplomático lejos de ofenderse El ex KGB se entusiasmó con la franqueza de su interlocutor Nos entendemos el uno al otro Le contestó con picardía Sabemos que hay razones estructurales, geopolíticas que son más importantes para entender la matriz del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Es la conclusión que explica por qué el conflicto se mantuvo durante el gobierno de Trump. ¿Qué tan buena sintonía tuvo con Putin? Pero por cuestión de pensamientos, a diferencia de Tom, Biden se encolumna en la larga lista de líderes estadounidenses que ven a su país como el principal sostén del vapuleado orden liberal global, que durante años Kremlin ha intentado debilitar por considerarlo una amenaza a su modelo de gobierno y a su influencia internacional. La toma de posesión de Biden marcará un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia y Vladimir Putin lo sabe, entre otras cosas también aumentará la amenaza de sanciones de Rusia por sus actividades en el mundo diseñadas por socobar la democracia o amenazar la estabilidad. Si hubiese ganado Hillary Clinton en el 2016, solo podía significar una profundización de la presión por parte de la Casa Blanca. Otra cosa muy diferente ocurrió con Trump, que se insinuaba como un presidente mucho más amigable porque no tenía mucho interés hacia la política exterior y no se iba a preocupar por lo que hiciera Rusia en Europa del Este o en Medio Oriente. De ahí que Rusia no se limitó a esperar que Trump hiciera lo que pareciera imposible y ganara las elecciones y por eso trabajó para ello. La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en el proceso electoral provocó con bastantes evidencias que Moscú intervino activamente para perjudicar la candidatura de Clinton y promover la de Trump. Esa postura fue repudiada incluso dentro del Partido Republicano. El senador John McCain, que había sido candidato presidencial republicano en 2008, calificó de vergonzosa la actuación de Trump, aunque lo más seguro es que Biden suaviza el tono de sus críticas a Putin cuando asuma la presidencia. Las diferencias discursivas con Trump son demasiado grandes como para desaparecer. El Kremlin ha utilizado una vez más su favorita en un esfuerzo por silenciar a un opositor. Es la marca de un gobierno dictatorial que es tan paranoico que no está dispuesto a tolerar ninguna crítica o disidencia. Así lo afirmó Biden. Creo que Rusia es un oponente de verdad que lo creo. También lo agregó. Está claro que los cambios en la relación entre Rusia y Estados Unidos van a ser menos bruscos de lo que se sugieren las diferencias dialécticas entre los presidentes. Porque sabemos que toda buena predisposición que mostró Trump hacia Rusia no alcanzó para mejorar un vínculo que continuó deteriorando, ya que ni el Congreso ni el aparato de seguridad nacional dejaron de ver a Moscú como una amenaza. Durante el gobierno de Trump, las elecciones bilaterales se caracterizan por lo que yo llamaría negligencia benigna. El tipo de antagonismo abierto que existía entre Putin y Obama no estaba presente. Parte debido a la falta de interés de Trump a la agenda de valores de la democracia, los derechos humanos y demás. A nivel personal, Trump congeniaba con Putin, pero la política exterior estadounidense, incluyendo el mismo grueso del Partido Republicano, siguió desconfiado de Putin y de Rusia. La prueba más clara es que no se levantó ninguna de las sanciones aprobadas durante la era Obama e incluso se impusieron algunas adicionales. Rusia siempre ha sido uno de los pocos temas en los que coincide con la digerencia republicana y demócrata, lo que crea las condiciones para una política bipartidista difícil de encontrar en otras áreas. Uno de los primeros desafíos que enfrentará Biden en relación con Rusia será dar algún tipo de respuesta a la mayor crisis de ciberseguridad en la historia estadounidense. Los responsables van a enfrentarse a las consecuencias por lo que hicieron. Dijo días atrás Ron Klein, que será el próximo jefe de gabinete. Una advertencia que podría haber una escalada con Rusia desde muy temprano. Y pasando a segunda noticia, la empresa estatal venezolana Minerven está enviando oro a Cabo Verde con el objetivo de aceitar la libertad de Alex Saab. La mano derecha del colombiano Alex Naim Saab Morán es Carlos Rolando Liscano Manrique, uno de los hombres de mayor confianza quien maneja en Venezuela múltiples negocios del de hombre que actualmente está detenido en Cabo Verde. Gran cantidad de oro venezolano de la empresa Minerven está saliendo por Cabo Verde, África, con el fin de aceitar la ruta que libere a Alex Saab, según dijo una fuente que pidió reserva de su nombre. Un enlace que siempre aparece ligado al de Alex Saab y Álvaro Pulido es el señor Liscano Manrique, los escoltas de él y otros de ese grupo que a la vez son funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, así lo agregó, es indudable. Su influencia en Minerva, dijo al advertir que por esa vía controlan todo el oro que sale. Carlos Liscano maneja Minerva a través de Carlos Sánchez, quien recibe instrucciones provenientes de El Tigre, como le conocen a Saab aún, para que envíe todo el oro que salga. La empresa de minería de Venezuela, Minerven, en el 2011 planeaba a largo plazo la creación de una planta de refinación de oro en el Callao, Estado Bolívar, con capacidad de procesamiento de 100 toneladas por año. La corporación venezolana de Guayana minerven sea empresa encargada de la explotación de oro, creada en 1970 por el entonces presidente Rafael Caldera, fue nacionalizada en 1974 por Carlos Andrés Pérez. Desde el 2013 ha sufrido una serie de acciones que empiezan por la intervención que de ella hizo Nicolás. Sus acciones asaron a petroleros de Venezuela en el 2015. Nicolás en el 2017 ordena que pase a manos de la vicepresidenta ejecutiva en el marco del Congreso del Partido Socialista de Venezuela y dijo que se reestructuraría a Minermen en agosto de 2018 para que cada lingote que se produzca sea para la riqueza del país, según así lo dijo. Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros Dependiente del Departamento del Tesoro Norteamericano Sancionó a Minerven y a su presidente Adrián perdón, Mata. Algo que resaltamos aquí es que el oro que están sacando de Minerven Lo están enviando a Cabo Verde Porque necesitan llegarle a toda red necesaria Para sacar a Alex Saab de la cárcel Dijo la fuente quien pidió se tenga el anonimato Saab a través de Carlos Liscano No solo está metido en el negocio que representa las cajas CLAP Está en cualquier negocio grande que hay en Venezuela: petróleo, oro y gasolina. En Venezuela, Alexaab, a través del Iscano Manrique, tiene una flota de 8 aviones con los que mueven al personal para las mismas o para cualquier parte de Venezuela. De esa forma, el Iscano entra y sale de cualquier aeropuerto del país sin restricción alguna. Lo que han investigado los funcionarios colombianos y de Estados Unidos, por el cual solicitan al Iscano, para que comparezca ante la justicia de esos países. Pero él se ha establecido en un edificio propiedad de SAP en la urbanización La Mercedes de Caracas. Sitio donde también vive la importante estructura de personal de SAP, tiene la capital del país. En un estacionamiento tiene tres camionetas de lujo, una Hilux Fortuner Four y cinco camionetas Mercedes-Benz. Increíble. El diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, el 18 de agosto, dijo que uno de los pasajeros frecuentes del YB-3441, interceptado por autoridades de Estados Unidos, el cual está cargado con armas y dinero en efectivo, es Carlos Rolando Lizcano, pieza clave de las estructuras criminales de Alex A. Los que dudan deben saber que la oportunidad para salvarse no será eterna. Bueno, aquí están eh, estas dos grandes noticias, no se les olvide entonces activar la campanita, suscribirse a nuestro canal, compartirlo con todos sus amigos. Chao, chao.